La parte del financiamiento eh, la consiguen exclusivamente con la gente que se inscribe y, y compra este, eh, este servicio o también reciben algún otro tipo de apoyo de parte de organizaciones, de, de partidos políticos, de, de, de, de algún otro tipo digamos de ingreso que ustedes consigan o es directamente la gente que quiere participar en esto? son los papás que de manera voluntaria quieren acceder a este servicio y también empresas, digamos, eh, algunos bancos eh, nos han contratado para formar niños emprendedores como su proyecto de responsabilidad social y dentro de poco vamos a lanzar unas vacaciones recreativas virtuales. Entonces, eh, por todo el tema del coronavirus, las empresas tienen su presupuesto de responsabilidad social de las vacaciones recreativas congelado porque no lo pueden desarrollar. Entonces pues nos inventamos una estrategia para poder dar vacaciones recreativas por internet para ayudar a los chicos a pasar la chévere, a aprender cosas y a, digamos, ayudarles a tramitar este tema del confinamiento que por, en el caso de Colombia ha sido muy, muy duro. Y el tipo, esa, ese programa, que ¿cuánto tiempo consta? El programa de formación de estos muchachos que, bueno, se inscriben en, en esta empresa. ¿Qué tiempo dura? ¿Un mes, dos meses, un año? Dura ocho meses la primera versión, son 32 sesiones. La segunda versión dura otros ocho meses. Más o menos son eh, 16 meses lo que duran en el proceso que hemos construido hasta el momento, pero cada año vamos actualizando todas las, las sesiones para poder generar más contenido. Las personas que quieran saber eh, a fondo a dónde pueden acudir, cuál es la dirección del canal de YouTube, el Instagram, el Facebook. En YouTube nos pueden conseguir como Libertarios Colombia, en Facebook también, Libertarios Colombia, en Instagram también como Libertarios Colombia y nuestra página en internet es www.libertarios.com.com eh, Quiero también hablar un poco sobre la receptividad que ha tenido este programa, sobre todo en los niños y, y en los representantes, no los que deciden eh, eh, adquirir este, este servicio, Michael. Tú has visto que las personas que, eh, que, que se inscriben en esto, tanto los niños como los representantes quedan satisfechos con los resultados. Pues yo siento que quedan por encima de sus expectativas. Digamos que tenemos niños que en una semana facturan mil dólares. Pues digamos, no es la, la constante, pero los papás quedan gratamente sorprendidos por los resultados que tienen y sobre todo porque hay una cosa que ocurre en Libertad, yo sí es, hay muy pocos adultos concentrados en ayudarles a los niños a cumplir sus sueños como que los adultos están concentrados en que al niño le vaya bien en matemáticas, ciencias sociales, pero ningún adulto diciendo, ¿tú qué anhelas ya? ¿tú qué anhelas en este momento? ¿verdad? Tener un mentor que le diga a su hijo, ¿cuáles son sus sueños? Y si vamos a trabajar sobre estos sueños durante los próximos ocho meses y no le toca esperar a ser grande para cumplir sus sueños, eso es algo que no existe en este momento en el mercado y eso creo que es lo que más valoran los papás, eso este es como el primer elemento, el segundo elemento es que los niños pueden hacer cosas extraordinarias siento que la escuela tradicional trata a los niños como idiotas y creen que los niños son como personas que deben hacer cosas de mentiras ¿sí? como que el emprendimiento debe ser una cosa de mentiras y nosotros tenemos un enfoque de emprendimiento para la vida real, por eso tenemos niños de 5 años que son conferencistas montando cuatro empresas tenemos niños que facturan mil dólares porque creemos en el potencial que tienen los chicos sí y, y lo único que hacemos es generar los escenarios para que puedan desarrollar todo ese potencial y por eso hacen cosas extraordinarias entonces creo que ese es el, el, el elemento que valoran más las familias como que muchos papás están muy preocupados por lo que ocurre por ejemplo en colombia el 56 por ciento de los jóvenes de 21 28 años que salen de las universidades está desempleado ¿Sí me explico como que le dijimos a los niños Vayan a la antejardina, a la primaria, al bachillerato, a la universidad y cuando salgan, supuestamente van a tener el estilo de vida que se merecen y en el caso colombiano, la mitad de esos chicos no lo está logrando. Entonces, darles las herramientas para que enfrenten la vida y no que a los 34 años todavía estén viviendo en el sofá de sus papás porque sería muy trágico eh, que los chicos pudieran, digamos, tener esa experiencia. Digamos sí. que la escuela tradicional... Les enseña a no perder matemáticas, a no perder el semestre, nosotros lo formamos para ganar, ¿sí? Para ganar en la vida, para ganar en sus relaciones afectivas, para que se formen como ganadores, no para no perder, ¿sí? Que es un poquito lo que ocurre normalmente en las escuelas.